Hola, ¿qué tal? ¿Quieres conocer mejor a tu hijo y su comportamiento digital en redes sociales? Te voy a dar 10 preguntas claves para que puedas hacerlo. Lo primero de todo es conocer qué le gusta de esa red social en segundo lugar nos ponemos en una posición receptiva y le preguntamos a nuestro hijo qué le gustaría que supiéramos o que conociéramos de las redes sociales en las que se mueve para conocer el contenido que consumen les podemos preguntar por cinco cuentas o cinco perfiles que siguen en cada red social y de esta manera nos haremos una idea en qué piensa antes de subir un contenido qué intención eh, hay detrás de cada publicación que hacen redes sociales es interesante saber si tienen varias cuentas y con qué objetivo y qué tipo de contenido publican en cada una de ellas cómo les afecta los me gusta y los comentarios que reciben en redes sociales conocen a sus seguidores saben quién hay del otro lado cómo seleccionan a quién permitir que les siga a quién no ¿Qué actitud tienen respecto a sus contactos en redes sociales? ¿Qué opinan sobre el tiempo que pasan en estas redes sociales? ¿Son conscientes de la cantidad de tiempo que consume de su vida? ¿Les parece bien? ¿Les parece poco? ¿Les gustaría que fuera más? ¿Les gustaría que fuera menos? Siempre podemos ayudarles porque a lo mejor han llegado a cierto nivel de adicción y necesitan nuestra ayuda porque no están contentos con el uso que hacen de ellas. Y por último, ¿qué harían si se encontraran con un caso de bullying? ¿Lo saben identificar? ¿Saben qué hacer al respecto? ¿Saben qué herramientas tienen en su mano? De esta manera podrán hacer de las redes sociales un lugar mejor. Y para ayudaros y hacerte conocer a ti en primer lugar, cuáles son estas herramientas, GapTech pone a vuestra disposición el programa de educación digital familiar y el programa de segurescola para asegurar una convivencia digital saludable y segura. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.